Es decir, la Universidad Pública del Alto podría movilizar 395 millones de bolivianos al momento. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ve motivos para que la Universidad Pública del Alto inicie movilizaciones, teniendo en cuenta que tiene los recursos suficientes para atender la demanda de la población estudiantil. Sin embargo, a la fecha solo ejecutó el 22% de sus recursos que se le asignaron. A esto se suma que destinaron solo el 8% a proyectos de inversión. Por el otro lado, lo que debemos ver también es que cuando uno ve la relación entre matriculados y docentes, la UPEA tiene 16 alumnos por cada docente y en ese sentido no es la mejor forma de administración que se pueda tener al interior de las universidades.